cuando llegó ahí estaba vacía y el perro no lo consiguió. Seguridad en el camino, sujeta la mano, mira ambos lados.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 no corras estrella brillante primera estrella que veo esta noche desearía poder tener el Deseo que te pido esta noche, brilla sobre nosotros, por favor, que esta sea nuestra noche.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 Esta noche... Tres ratones ciegos. Tres ratones ciegos.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 Botella verde le ocurre caer, abre nueve botellas verdes colgando en la pared. Nueve botellas verdes colgando en la pared. Nueve botellas verdes colgando en la pared. Si una botella verde le ocurre caer, abre ocho botellas verdes colgando en la pared.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 Colgando en la pared. Cinco botellas verdes colgando en la pared. Cinco botellas verdes colgando en la pared. Si a una botella verde le ocurre cara, Abre cuatro botellas verdes colgando en la pared.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 Tres botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre cae, Ahora dos botellas verdes colgando en la pared